Luis Abinader aventaja por 7 puntos porcentuales, 43.6 a 36.6 al expresidente Leonel Fernández en la preferencia presidencial para las elecciones del 2020, según los resultados de una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao del 9 al 14 del presente mes de junio. El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex se refirió a los datos arrojados por dicha encuesta. Esa encuesta que es del de el Consejo Económico, me parece, del CIBAO, eh, son encuestas que tienen credibilidad eh, y son encuestas también pagadas eh, por los mismos empresarios e interesados eh, para ver la realidad. Cuando la realidad se evidencia en, en, en, la, en la versión que usted habla, pues lo, la publican. Yo pienso que también Leonel Fernández eh, hace unos días tiró una donde decía que, que estaba puntero, por lo que van a comenzar a salir las encuestas. El pueblo lo que tiene que ser obtener ojo avisor y ver qué es lo que más les conviene a la República Dominicana. E -n